Hola munderos financieros, en este video les voy a explicar cuál es la estrategia más eficiente para minar en Rollercoin y así generar más dinero. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir o iniciar sesión. Ya saben, en la descripción les dejo un enlace para que se puedan suscribir al canal. También les voy a dar un enlace para esta pa eh, página que ya la diremos a utilizar. Lo primero va a ser para encontrar la estrategia más eficiente: es saber los, el poder que tenemos de minado. En este caso serían 262 terahashes y nuestro poder de la red. Eh, también vamos a darle acá en esto, en nuestro poder de minar, les vamos a dar split power y vamos a decirle que 25, 25, 25 y 25% para saber cuál es la, la moneda más eficaz para nosotros, para así saber cuál vamos a minar. En este momento yo ya le di, por lo tanto, mis recompensas cada 5 minutos serían de BTC, sería esto, acaba de minar. Que si vamos a esta página, que ya les dejé el link en la descripción, sabemos que cada 5 minutos nos va a dar 0.000095 dólares de 2, Vamos con dos. Dos, dos, dos nos da 0.00071 de Ethereum nos va a dar 0.0013 es mucho más rentable que 2 que Bitcoin y pues el RLT equivale igualmente a un dólar entonces nos estaría dando 0. 0.003 centavos que sería prácticamente el más del triple de lo que nos daría por Ethereum y sabemos que Ethereum es más rentable que DOS y que BTC. Entonces para esta estrategia o al menos a mí se me haría más fácil minar, darle todo el poder a RLT porque esta moneda me va a dar casi el triple de lo que me da la segunda más rentable en el juego. Por lo tanto yo le colocaría todo el poder a RLT. Claro, obviamente muchos dirán que pues, en este momento también tienen que ver cuál es la cotización, pero sin embargo por eso mismo les dejo esta página para que sepan cuál es, vendría siendo para ustedes la estrategia más eficaz. Ya saben, denle 25% de poder a cada moneda, para con eso hay una, eh, un equilibrio entre el poder destinado y asimismo, nos podríamos saber cuál es el nivel de, de minado que tendríamos. Eso es todo, munderos financieros, eh, cuídense, denle un like y suscríbanse.